En el cumple de Elegante somos el único medio y allí estamos, Dieguito, con vos. ¿Cómo la estás pasando en el cumple de Leán? Qué lindo que está, Cari. Yo ya me comí un choripán, dos ¿Qué? sanguchitos de pernil. Qué rico. Y quiero probar los tacos también. ¿Quieren ver qué se come dale, en el cumpleaños de Elegante? Sí. Mientras llegamos les cuento. Va a tocar Pablo Lescano. Sí. Va a tocar la Joaquí. Ojo ah, con la bueno, Joaquín porque buena, se estuvo no. rumoreando que... Podría estar saliendo con elegante, ¿eh? No, en serio, la pantalla, pero viene Buena la Escuchen este nombre, otro. Me saqué los anteojos por si viene, porque el hombre de los anteojos es él. Pizza Rap. ¿No? Pizza puede tocar sí. está la bandeja preparada seguramente va a venir en helicóptero bueno eso de entrada ahora el plato principal picada Mirá ¿Eh? que linda la picada es como me gusta me gustaría aprender a hacer esto buenas tardes esta la flor de salame flor de salame me dice alguno no no esta la flor de salame es ese Ay, son Mirá son lo malos. que es la picadita Ay, Esto, mira, qué, ¡Qué rico! Un ¡Ay, Mira. encanta! No, ¡Qué ¿Qué bueno. este ¿Te diste cuenta? No es, justo, es el 2 el que... Sí, me encanta el ¿Se sí. ve clarito? Sí, se ve clarito El 2 y, y el 3 ¿no? A ver, el 3 ¿Qué? Sí, no, dos, y dos sin tres ¡Ay, qué Ay, necesito. Soy un humorista oh. bueno, estoy, estoy inspirado hoy Ahora, mira, Contame esta torta de sándwich. Sangu... Y esta torta la hago yo Es de jamón y queso Bien. Y arriba tiene una picada, le faltan los pinches que son elegantes. Pero bueno, ahora la tenemos tapada para que no se seque y quede bien fresquita. Yo cumplo 100 años en julio. Haceme así más sándwiches, ¿no? Bueno, gracias. Mirá, pernil. Excelente, excelente. Esta no puede faltar, ¿no? En cualquier fiesta. Sí. El pernil. ¿Ya, ¿Ya está para consumir el pernil, maestro? Cuando quiera, cuando quieran. Sí, sí, está todo hecho. Qué bien, caliente, la salsita. Con verdeo, la montonja. Fabuloso, Diego. Bueno, ya comiste, seguí de largo, seguí, seguí. No, A ver no, qué pasa no, hay. Sí, eh, sí. Dale, no, no, no. No, pues ya estoy para la dieta ya. Ah. <risa> mira lo que es ese pernil, por favor. Qué más, A ver, Diego? Yo ya me adelanté porque de ese, ya, de ese ya probé, de ese ya probé. Sí. Acá, mira lo que es este. Acá, Luis Perdomo, él es el organizador, el culpable de que yo esté acá. ¿Dónde está Karina? Acá oh, trabajando, perdón. ¿Dónde está acá. Karina Masoco? La, elegante la quiere acá, la Masoco. Te está escuchando, Karina Masoco. De bueno, acá Primero voy. saluda a toda la gente ahí en el piso. Karina, sí, el sí. pedido del Elegante es que estés acá. Ay, pero Igual, no eh, el helicóptero. Eh, no me dejaron. Es, acá no me dejan, eh, sí. Nada, lo que es la mafilia, lo que es tener onda, porque viste no, que no. el saquito azul, mucha onda no tiene. ¿Eh? ¡Oh! oh, el oh de y se va. Se va poniendo oscuro, empieza a caer el sol Cargar y el mi preocupación va en aumento sí. porque... Cuando cae el sol me convierto en calabaza, ¿no, Luisito? También. Y atención, atención, porque en un, en un, momento me acaba de decir, ¿qué es la fiesta Brescia? Le tuvimos que explicar lo que era la Brescia. Menos ah, mal que está Tuchito también. Poco, ¿no? Diego. Sí. Claro. Viste que Tucho tiene más noche. Sí. Tucho tiene más, más noches, ¿no? De sí. la luna. Claro. Sí. Pero estamos muy contentos con Diego Sí. porque está muy feliz, muy feliz está Diego. Sí, está, está ganando tiempo, Luisito. ¿Cuándo no, no, llega Elian? ¿Me dijiste que viene? Yo son que, yo, eh, cinco minutos para las seis. Y bueno, a ver Karina vos, decirle algo. ¿Qué? Eh, está mirando. Yo ¿Qué? Que, para mí elegante no viene si no viene Karina acá. Pero escúchame, que llegue, que llegue, que llegue y arranco. Pero acá termino, termino y voy para allá. Escúchame, ¿en cuánto sí. llega, Elian? Queremos si cuál, la, madre, la que cobertura que de la llegada del helicóptero, queremos ver, Luis. Viste, viste lo que es esto, ¿no? ¿Viste? es una locura Desplito, déjame decir total. no hay luz ni agua en el lugar no hay luz ni agua Compré un lugar que no tiene ni luz eléctrica ni agua Luis trajo un generador eléctrico hay baños ah, químicos y el agua bien gracias bueno, hay baños hay hay hay, hay, hay quédate tranquilo que hay seis baños químicos ah, hay hay de todo hasta tenemos ambulancia, ah, tenemos eh, eh, área protegida ah, Está Luis. todo bajo control. Luis. Hay vacas para ordeña. Mirá las vacas para ordeña. ¿Se es, pueden es mostrar? Como, es como... Respuesta. Respuesta. Mirá lo que es esto. Luis, ¿a ¿cuánta gente, cuánta gente esperan? 250 me parece. Mirá, el, el listado, Cari, es de casi 280 invitados. Pero, ¿vieron cómo es? Ese 280 se puede convertir en más... Sí. Eh, hay muchos que bueno obviamente no pueden venir por el tema de que es fin de semana largo, pero está, van a estar lo que tienen que estar, es así. El señor Marcelo Tinelli está invitado por lo menos más allá de que sí, venga. Eh. obvio. Impresionante. Todo el equipo. Eh, Elian lo quiere muchísimo a Marcelo, obvio. Y, te... eh, y yo creo que, bueno, sí. Y una pregunta, Luis, ¿qué, qué, qué pedido hizo Elian? ¿Quería sí. algo en particular? Eh, lo único que pedía que quiso y quiere Elian es hacerlo acá. De hecho no se iba a hacer acá. Esta fiesta se iba a hacer en otro lugar y él dijo, eh, ¿cuándo fue? ¿Ayer? Antes de ayer. Antes de ayer a la madrugada dijo, lo quiero hacer en el campo. Y ah. bueno, lo armamos todo. Él quería que su gente esté acá sí. y quería que estén todos. Los que estuvieron con él desde el principio en un lugar. Donde solamente llegue la gente que tiene la ubicación. Qué lindo. Que paso la ubicación. Qué lindo, dale bueno, si Luis. Si llega escucha. a filtrar la ubicación, esto es un desborde absoluto, ¿no? ¿no? No, porque es un lugar que, bueno, ya lo vieron, no pueden venir caminando. Yeah. Bueno, claro. va, vamos Luisito a recorrer un más, poquito, más, si me lo permites. Gracias Luis, gracias. Esto es lo más de lo más. Bueno, eh, pochoclo, ¿no? Palomitas de maíz, pochoclo, ¿cómo se dice? Pochoclo. Pochoclo de gondas. Ochoclo y algodón de azúcar, si me haces un algodón de azúcar me muero muerto. En, en cinco minutos sale el algodón, bueno entonces vamos Dale, en cinco mostrános. minutos, vuelve el tipo, está comiendo como para el campeonato. Nos alcanza perfecto que que es... para que nos muestres un poquito de lo que más. es esto. ¿Qué es eso? ¿Qué bueno está eso? Perfecto, este es el, el menú vegetariano, ¿es este? no, no, no, es pernil al disco. Ah, el pernil ¡Eh! al disco, claro, está. No, no, no. Para y digo... la carne está ahí. No, no, Diego, ¿qué ¿Dónde tomaste? está la carne? El tipo se desespera. Ahora bien. Bueno, todavía no tomé algo para tomar, tenés. No, nosotros solamente comida. Cosa es que no hay, no hay agua, ¿no? A ver. Acá encontré, encontré ah. para tomar, Cari. Ay, eh, ver, de ¿Qué vi. encontraste? Mirá, justo me, me llamaron en lo que soy especialista. Mira lo que es esto. ¿Qué es? ¿Qué vendrías? Buenas ser tardes. Estos deben ser los mejores vinos de la Argentina, ¿no? Bueno, eso, ahí me garanticé por lo menos una copa, calculo, no hay nada. <risa> Qué, a ver. estamos enfriando. Por eso. Ah, está, están enfriando. ¿Está llegando el vino? Está llegando, está llegando. Ah, llegó bueno, el vino. Me por... clavaron con el algodón ah, no. de azúcar, me clavaron con el vino. No, Dieguito, no. no bueno, la tercera será, gracias, no, lo que, ahora. Ahora vengo, no te olvides de mí. Lo que ah, queríamos era. está a... ah, sin parar. Lo que queríamos era ver llegar Elegante en el helicóptero. Claro. No, cuando... Me prometiste eh, bueno, Diego. Usted ve. Mira, está. Llegando al, al aeropuerto de sí. General Rodríguez, al aeródromo, mejor dicho. Sí. Ahora. Sí. No, salvo que tengo un jet privado, no creo que llegue en 30 segundos. No, ya lo creo, pero. pero ¿sabes? se está subiendo. Lo que pasa es que tiene que llegar de y de tiene deborada. que estar el público para aplaudir, ¿no? Mirá la hamburguesa cómo sale. Dieguito, Dieguito, bueno, escúchame, se nos terminó el tiempo. Se nos sí, terminó. Cari... Escúchame, Diego, pero, gracias. Bueno, Qué bueno que fuiste, Igual pero... me voy a quedar, mañana vemos todo. Dale, mañana vemos todo, por supuesto, porque te quedas vos. Y se queda Tucho y, sí. y Karina va para allá. Nos para quedamos allá. con Tucho hasta, hasta que ardan las velas, no sé cómo. Bueno, hasta que las velas no ardan, Dieguito. Oíme, Dieguito. Hasta que las velas no ardan. Viste que el, nunca le pego con la frase deshecha. Buscá Busca el stand del repelente para mosquitos. Porque apenas cae el sol, prepárate. Venga, te van me bañé, a ir y hay de Así que debes buscarlo, buscar, empezá a buscarlo ya. Acá no te pican, te, te abducen. Te abducen los mosquitos, Carrie, <risa> acá. Lleguito, lo... la seguimos mañana, dale un beso grandote. Diego Esteves desde Carlos Ken, único medio desde el cumpleaños de Elian Valenzuela. Eh, elegante, te mandamos un beso enorme, muy feliz cumpleaños.